Buenas tardes, ya estamos eh, a la altura de lo que es la Cruz Roja eh, en esta tradicional celebración de la luminaria. Hace rato esta procesión justamente eh, al exterior de lo que es la capilla de Nuestra Señora del Carmen, mismo lugar donde eh, hace 252 años la imagen del señor de Jalpan llegó y fue resguardada precisamente ahí la noche del 14 de agosto. Hoy estamos conmemorando 252 años de este suceso, en el cual eh, la imagen pues, llegó al municipio de Quintipa eh, para pasar la noche en la capilla dedicada a nuestra Madre Santísima, su advocación de nuestra Señora de Carmen. En este momento, eh, cientos de personas ya se encuentran congregadas aquí en esta procesión, y se hacen presentes los achones Cada achón representa a una mayordomía que integra esta festividad. Recordemos que son más de 50 mayordomías que participan en estas festividades en honor al Señor de Jalpan y que a diario acuden al templo parroquial a presentar su ofrenda, que consiste en escamadas y la tradicional huelga como la que corta en este momento. Una sagrada En la parte posterior de este recorrido, ya están, ya están colocadas igual eh, las ollas al exterior del templo parroquial, que en un momento más serán eh, encendidas en representación de cada una de nuestras comunidades. Estamos muy contentos que después de dos años de no, haber, eh, de no habernos encontrado en este lugar, hoy nuevamente estemos viviendo esta celebración de la domina. que representan a cada una de nuestras comunidades. Recordamos que y los invitamos que, a que en la parte inferior derecha presionen el botón de compartir para que las personas que se encuentran a distancia puedan eh, ser partícipes de esta celebración de la luminaria por medio de esta transmisión en vivo. Ya vamos llegando al exterior de nuestro templo parroquial, en breve se estará eh, realizando el encendido de las ollas para que posteriormente al término de esto vivamos la Eucaristía en torno a esta celebración anual de la luminaria. 14 de agosto y posteriormente se llevará a cabo la serenata del señor de jalpa en el punto de las once de la noche amenizada por los senores de hidalgo el día de mañana les recordamos que desde las 5 de la mañana tendremos actividades con las tradicionales mañanitas día principal de fiesta al mediodía la misa solemne de fiesta y tarde nuevamente la Eucaristía y la protección al cuadro principal. Cerraremos el día 15 de agosto con la verbena popular en nuestro jardín municipal y la quema de tradicional castillo en el jardín municipal. Para que nos acompañen y si quienes no nos puedan acompañar, estaremos eh, transmitiendo todas estas actividades por medio de esta eh, página oficial de las festividades en honor al Señor de Santa. Estamos celebrando 272 años de su llegada al corazón del Valle del Norte. Desde ese entonces, con sus manos clavadas al madero, bendice y protege a nuestra institución, de Irland y a sus alrededores. Y hoy estamos muy contentos de poder vivir nuevamente nuestra fiesta. las ollas que representan a sus comunidades y en breve recordamos que hoy hace 252 años la imagen del señor de salman llegó a Ixmiquimpan después de ese recorrido que la tradición nos relata que nació desde Jalpa, Estado de México a solicitud de la gente de este municipio de Xiquilpan llegó la noche del 14 de agosto fue recibido por las comunidades indígenas y cuenta la tradición que al recibirlo llevaba la tradición que al recibirlo llevaban antorchas ya que en ese entonces en 1770 no contaban con energía eléctrica en ese sentido eh, actualmente nuestras comunidades representadas a través de las mayordomías del señor de Jalpan eh, anualmente se congregan en este día 14 de agosto en lo que es la capilla de Nuestra Señora del Carmen para conmemorar este suceso. Con acciones en mano, acuden, nos congregamos al exterior de la capilla donde llegó en 1760 para emprender esta procesión y entender estas luminarias, estas joyas que se presentan a cada símbolo de nuestro pueblo. El día de mañana, 15 de agosto, estaremos recordando otro suceso en el cual eh, al siguiente día de haber sido resguardada la imagen el templo de Nuestra Señora de Carmen, fue colocado en el altar de nuestra parroquia principal de Chiquilpa, donde pues era su destino que llegara y desde donde actualmente recibe a sus peregrinos, a sus visitantes y a todos sus fieles devotos aquí en el corazón del Valle de México. Estamos entrando en este momento al atrio parroquial para que en breve sean las salidas las luminarias. ha caído la noche. Tires personas ya nos hemos congregado en este ciudad para hacer parte de, de esta celebración de nuestro pueblo en torno a la venerada imagen de la no. Este sentido es eh, la imagen más generada en nuestra Dios de la sensación por parte del grupo de Guadalupana y posteriormente eh, tendremos el sentido de las luminarias ya ha caído la noche en, en el centro de Cinquintas y miles de personas se han congregado para presenciar esta tradición anual nos disponemos a hacer la oración con el rito de la flor, haciendo la insensación en los cuatro rumbos. Guadalupanas, se ponen de rodillas, por favor, iniciemos. Oremos hacia el oriente, donde surge la vida de Dios, la luz para la humanidad, donde aparece la vida para nuestra buena comida y buena bebida. De nuestro cultivo, Padre y Madre Maíz, donde surge la renovación de nuestras vidas, de nuestras alegrías y la sabiduría de nuestros pueblos. Es por eso que no debemos dejarnos vencer por las tristezas, por las preocupaciones, ni los problemas, el dolor y la enfermedad de nuestro camino, sino dejar que nuestro Padre Sol alumbre nuestras vidas y lo tengamos como dueño de la vida y de la historia para que en el caminar de nuestros pueblos sea luz y sabiduría y así poder seguir dando vida a los pueblos. Si giramos hacia el lado poniente. Oremos hacia el poniente, porque sabemos que llega nuestro Padre Dios, donde se oculta y donde se descubre la muerte de Dios con lo que nos muestra el sentido del descanso. Aquí aparece la oscuridad y llega la luz y la vida de nuestro Dios. La humanidad experimenta la muerte con el descanso de la lucha para no perder el sentido de la vida y así sea un verdadero descanso para nuestro cultivo y la creación, aunque aquí no se mirara la presencia de Dios, ni se mostrara nuestro rostro, porque se experimenta la muerte para que pueda haber otra vida y se ponga otra vez en movimiento, y así volver a darle sentido a la vida.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 Aquí la humanidad verá su verdadero cultivo y su verdadera bebida completa. Aquí la humanidad será despedazada, será expulsada, pero también será renovada para caminar hacia la lucha y confiará siempre a su Padre Sol para iluminar su vida y vida para nuestros pueblos. Por eso siempre nosotros impulsemos para que haya vida en este mundo y no busquemos el daño para la humanidad sino luchar siempre juntos para encontrarle un mayor sentido a la vida. Y hacia el lado norte. Oremos hacia el norte, porque sabemos que ahí surge la muerte de la humanidad, donde todos vendrán a descansar con perfección, este lugar que le llamamos los santos cerros, los santos cielos, donde sabemos que habita nuestro Padre Dios, que es el dueño de nuestra vida, porque así como nos las dio, así nos las quitará. Y como sabemos que ahí está el Señor San José y la Virgen María de Guadalupe, madre de nuestros pueblos indios y reina del cielo y de la tierra, de todos los santos y santas del cielo, ellos intervienen en nuestra vida y en nuestro cultivo. Nosotros no fácilmente podremos hablar con ellos ni podremos interrumpir su conversación, pero ellos saben cómo debemos pasar por estas tierras, por eso siempre a ellos les presentamos nuestro incienso, nuestras ofrendas, flores y canto, nuestros sacrificios y los servicios que hacemos en nuestros pueblos. Así ellos nos ayuden en los peligros, en la enfermedad, en el llanto, en nuestras flaquezas y que estemos preparados para cuando nos llamen a nosotros allá con ellos. Queramos en frente de la para cerrar nuestra oración. oración al centro es el lugar donde se unen los cuatro elementos fuego, tierra, agua y aire giran los cuatro vientos sobre el cruce de, que es el cruce de los dos caminos lugar del en encuentro de los cuatro cosmos el centro del ombligo de la tierra donde nace la vida hombre y mujer donde se entreteje el petate de nuestra historia es el encuentro de los pueblos Padre y madre de todos y todas Tú que equilibras el universo Recibe nuestra alabanza y ofrenda En este día tan especial Hoy y siempre meditar la responsabilidad Que tenemos como personas De un futuro mejor esperanzador Construir una sola casa grande Una sola familia Una sola iglesia Un solo Dios Padre y madre Los tres corazones Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos vida y fuerza para seguir en nuestro peregrinar como una verdadera comunidad. Amén. Se ponen de pie. En este momento, por favor, encendemos sus ollas. Vamos a dar reseña a la ceremonia de la iluminación. Hace ya mucho tiempo se convocaron los mayordomos de las comunidades del Valle del Mezquital para sacudir la palabra antigua en la bellísima lengua genua. Hablaron como una antigua cofradía y con relevancia hablaron los ancianos. Dijeron que antiguamente se celebraba la ceremonia del Fuego Nuevo en el espacio del templo de San Miguel Arcángel cada 52 años. Con nostalgia, dijeron que esta ceremonia era su espacio sagrado del que fueron despojados reunidos decidieron rescatar dicha costumbre y así nace la ceremonia de la limonada. La pérdida de valores, el uso de la mentira entre otras acciones, están conduciendo a la humanidad a un mundo oscuro. Por ello, los mayordomos decidieron subir a la montaña, aprovechar el corazón seco de los órganos para elaborar el sol y cortar la luz que le faltaba a nuestro la ceremonia de la luminaria es básicamente una costumbre milenaria de la cultura maya que en otros tiempos también se celebraba. Que integran y realizan esta bella tradición son los mayeguas de las comunidades mayas. momento eh, se realiza en el encendido de estas eh, luminarias, eh, aquí al exterior, en, al frente de la Cruz Atrial, se encuentran eh, ubicadas las luminarias que representan las parroquias que participan dentro de esta festividad, como es la parroquia del NIT, eh, nuestra parroquia de San Miguel Arcángel, que es eh, nuestra cabecera parroquial, eh, la parroquia es del barrio de San Nicolás, y eh, la parroquia del barrio del Fixi, eh, y alrededor prácticamente de, de todo lo que es eh, el, el atrio, pues se encuentran eh, las ollas de las demás comunidades que eh, como les comentábamos hace rato son más de 50 mayordomías que participan dentro de esta festividad y que cada una de ellas se hace eh, presente con polla y con su acción en esta eh, tradicional luminaria. Nuevamente eh, les recordamos para quienes preguntan qué es lo que estamos eh, celebrando, qué representan, pues eh, celebramos la conmemoración de la llegada de la imagen del señor de Jalpan a nuestro municipio de Ixiquilpan. Recordamos que el 14 de agosto de 1770 la imagen llegó a nuestro municipio y fue eh, resguardada en lo que es la capilla eh, dedicada a Nuestra Señora del Carmen, en el antiguo barrio de Tlacintla, hoy barrio del Carmen. Eh, pasó la noche del 14 de agosto en, en esta capilla y el día 15 de agosto llegó precisamente a este lugar que es en nuestro templo, donde les fijamos eh, porras de la gente que está pues, muy eh, motivada, muy conmovida por eh, después de dos años de pandemia eh, poder celebrar nuevamente esta eh, gran fiesta en torno a la imagen de Cristo crucificado que eh, 252 años ha protegido y ha bendecido a este Valle del Mezquital. Es ¿Sí? Escuchan porras al señor de Jalpan, por parte de todos los fieles, que se han congregado al exterior de este ...personas las que se han congregado este día al exterior de este templo parcial. Día, en el marco de esta celebración de la luminaria, eh, al término la quema del castillo que se encuentra en el monumento Hidalgo... ...y eh, posteriormente los señores de Hidalgo nos brindarán eh, una bella serenata al señor de Jalpan... ...en punto de las 11 de la noche, para que eh, quienes nos puedan acompañar por medio de este sitio oficial de las festividades del señor de Jalpan, pues se conecten a través de este Facebook Live y eh, sean partícipes en la distancia de esta eh, gran fiesta en el corazón del Valle de Mexicano. <risa> que eh, los fieles eh, se han congregado en torno a cada una de las ollas que representan a sus comunidades y entre gritos de júbilo eh, aclaman esta gran fiesta esta conmemoración de la llegada del señor de Halman, eh, es una noche muy emotiva para todos nosotros de... Y las personas que eh, viven su fe y viven esta tradición, no, no, no, incluso no son originarios en nuestro municipio de Chilpan, pero que muchos de ellos han llegado a arrancar y a vivir en este lugar y han adoptado esta fe en torno a Cristo justificado, como cada uno de nosotros que hemos eh, nacido y que hemos crecido con esta gran tradición tiempo para encender en el atrio parroquial de, de este convento de San Miguel Arcángel, encender el, el corazón del Valle del Mesquital, aquí el padre Este es un signo que se debe llevar a cada una de nuestras comunidades, encender el corazón de nuestros hijos, de los más pequeños, allí donde se disipan las tinieblas, y se acaba el frío, que estos signos, que nos congregan en torno, al que es la luz del mundo, Jesús, nos lleven a reconocernos, como elegidos, predilectos, porque nosotros, hay grandes cosas, los grandes valores que nuestra tierra, que nuestra familia ha cultivado. Todos podemos hacer posible un Ismiquilpan donde se respira paz. Un pueblo que siempre peregrina, que afronta dificultades, que de momentos pudiera verse derribado, pero que es capaz de levantarse. Pidamos al Señor de Jalpan que nos une en la fe, bendiga a nuestras familias, bendiga a nuestra tierra y a todos nos conceda vivir en la paz que Él nos da. Que así sea. Mientras se van consumiendo estas, estas ollas que se han encendido, les invito a que oremos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 Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Así como pedíamos perdón al iniciar esta procesión, elevemos nuestra súplica hoy, pidiendo al Señor de Jalpan que interceda, primero por el Papa, por nuestro Obispo, por los sacerdotes, que siempre nos lleven por los caminos del Evangelio. Roguemos al Señor. Oremos por nuestras autoridades civiles, para que el Señor les dé sabiduría, prudencia, ejercen su servicio siempre buscando el bien común. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra tierra, por nuestra familia, que el Señor nos dé un buen temporal, que nos dé salud para conseguir el pan de cada día, para construir relaciones amistosas y fraternas que enriquezcan a nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Pidamos por los niños, adolescentes y jóvenes que siempre se vean con grandes ideales y conquisten sus sueños con la ayuda de sus padres y abuelos. Roguemos al Señor. Pidamos por los que están lejos, aquellos que han dejado su tierra, buscando el pan para sus hijos, para sus padres. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Roguemos al Señor. También pidamos por todos los servidores, que de una u otra manera compartimos el gusto de servir al Señor de Jalpan. Los mayordomos de capillas, de cera. Mayordomos del Señor de Jalpan, de este valle del Mezquital, que el Señor recompense el bien que hacen, que la comunidad les encomienda y que contribuyen con su persona, con sus bienes, con lo que tienen, por los servidores del Señor de Jalpan, que siempre nos lleven a vivir estas sanas tradiciones en paz. Roguemos al Señor. Pidamos finalmente por aquellos que se nos han adelantado en el tiempo que, que hemos vivido de pandemia, que el Señor los tenga en el cielo. Roguemos al Señor. Y sabemos que una oración que le dirijamos a María, pues es también para Jesús, Señor de Jalpan. Por eso a la Santísima Virgen María, le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor de Halpan. sumen estos leños de nuestra, de nuestra luminaria podemos participar de la Santa Misa posteriormente de los juegos pirotécnicos y, e ir concluyendo esta tarde de iluminación con un concierto que paisanos hidalguenses vienen a, a compartir en esta serenata que le dirigimos a Dios en la bendita imagen del Señor de Jalpa. Entonces vamos a, a, a pasar, todos estamos invitados, ojalá y un buen número participemos de la Santa Misa para continuar con nuestro programa de esta tarde.